Hola Marcelo, ¿cómo andás? Bueno, sí, a ver, eh, capaz de empezar por alguna anécdota. En el taller de corte y corrección yo empecé hace 8 o 9 años y como recién estaban viendo estoy firmando un libro que ganó un premio en el 2012 que ahora va a ser reeditado por, eh, dentro de la colección dirigida por Marcelo y la editorial Barenhaus. Y es un libro de cuentos y cuando vamos al taller lo más difícil es escribir el primer cuento. Y lo que siempre recuerdo es el momento en el que uno empieza a llevar cuentos y Marcelo te dice por primera vez, este sí es un cuento. Ese es un recuerdo que tengo, es un momento emocionante y es algo que les recomiendo a todos los que quieren escribir, que se comprometan con esto, que se lancen con esto y que logren ese primer eh, objetivo de tener el primer cuento. Así que gracias a todos, un abrazo.